Lo que es el Congreso Nacional Indígena es un espacio de encuentro de los pueblos de México. Es, no es una organización, sino que es algo parecido a una asamblea en una comunidad, solo que esta es una asamblea grande pues donde caben los pueblos de México. No están todos, pero sí hay una gran parte participando en este espacio y lo han decidido constituir los mismos pueblos eh, para encontrarse, para reflexionar sobre analizar la situación a nivel nacional, sobre cómo ir buscando formas de ir caminando juntos, ¿verdad? porque los problemas eh, que viven en los pueblos son muy similares aunque estén separados unas eh, comunidades de otras, eh, eh, lo que se coincidía era que las, los problemas eran parecidos. Entonces decían los pueblos, si, si tenemos problemas sim, similares, pues entonces tenemos que, que, que buscar un espacio donde nos encontremos, donde caminemos juntos y donde pensemos, reflexionemos, cómo vamos a ir fortaleciéndonos nosotros en nuestros pueblos. Entonces... El CNI es eso y surge en, en 1996, eh, un 12 de octubre, justo cuando es un día que conmemoran los, la invasión, <ríe> pero este ese día los pueblos de México decidieron eh, como darle una vuelta, ¿verdad? ¿no? Y, y este y ser un espacio propio de los pueblos para ir reflexionando en este caminar e irse organizando entre todos para hacerse fuertes ante el despojo que estaban viviendo. En el proyecto integral Morelos, eh, la magnitud y, y que tiene, el impacto que ha tenido representa pues, una imposición para los pueblos nahuas, más de 82 pueblos afectados por este proyecto energético que tiene tres componentes. Es un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesa pues, las faldas del volcán Popocatépetl, es dos termoeléctricas en la comunidad de Huesca, en el estado de Morelos, y un acueducto eh, también en el estado de Morelos, en el municipio de Ayala. Este proyecto energético eh, está financiado por eh, dinero del Estado mexicano, pero también por dinero del Estado español a través del Fondo para o sea, la Internacionalización de las Empresas Españolas, el FIEM. Y, eh, y bueno, eso han, está dado a empresas españolas, a Bengoa, el Gloria y Nagas que son las encargadas de la construcción de todo este proyecto. Este proyecto en, en general eh, el discurso oficial es de que es para eh, la producción de energía, por una necesidad de energía, pero en México hay una sobreproducción de energía muy grande, eh, el 40% más de energía se produce en México, y bueno, en realidad este proyecto, su fin último, es el desarrollo de diferentes corredores industriales, que es la lógica que tiene a través del gasoducto, y que eh, pretende implementar diferentes parques industriales en todo el recorrido, para eh, aprovechar pues, los escurrimientos del agua del volcán y también aprovechar pues, todo el desarrollo de tierras que hay en esta zona. La Asamblea de Defensores del Territorio Maya tiene por objetivo establecer algunas estrategias de defensa del territorio porque hace algunos años llegaron algunas eh, empresas... Eh, nacionales y extranjeras para buscar eh, espacios en los ejidos eh, en la tierra que trabajan las comunidades y establecer sus proyectos ahí como por ejemplo el cultivo, el monocultivo de la soya transgénica y para eso tenían que eh, deforestar grandes cantidades miles de hectáreas de, de tierra para el cultivo de la soya pero además eh, se hacían como controladores de este territorio a, con base a, a engaños con base a, a firmar eh, de parte de los dueños de la tierra hojas en blanco porque mucha gente que son dueños colectivamente de la tierra, no saben leer, no saben escribir. Eh, es gente de las comunidades que, que no pudo ir a la escuela, que se dedican al campo y que hablan muy poco español y, y no se puede decir que, que sean ni siquiera bilingües. Y entonces muchos empresarios a través de sus personeros llegaron para hablarle pues una serie de bondades a la gente para convencerlos y, y arrebatarles mediante argucias eh, ilegales y, y una serie de información falsa para apropiarse de la tierra. Entonces nos dimos cuenta que llegaban empresas de este tipo, pero también empresas que tenían que ver con la producción de, de cerdos, con la crianza de cerdos, que son unas granjas enormes en la que crían hasta 50 mil cerdos en, en cada una. Y los desechos de los cerdos los tiraban en los cenotes o, o lagunas, eh, que son parte del, del agua que nosotros consumimos aquí y se contaminaba pues, el agua. Asimismo, llegaron empresas españolas para... Eh, tomar grandes cantidades de tierra para construir eh, parques eólicos y fotovoltaicos para producir energía limpia supuestamente o energía renovable. Y que bueno, también esto era una especie de trampa en la que le arrebataban una serie de, de tierra, de cantidades de hectáreas de tierra a los, a los campesinos. Y, y bueno, descubrimos que esta energía limpia no es tan limpia porque se basaba en una serie de engaños y de arrebato de, de nuestro territorio. Y además eh, era un, una estrategia únicamente para que la, estas empresas se quedaran con, con nuestros, nuestros territorios. Asimismo, llegaron otras empresas a promover esto que se llama, o le llaman ellos turismo verde, que de verde no tiene nada porque es una construcción de grandes hoteles y de grandes restaurantes en torno a las zonas arqueológicas, en torno a los cenotes, en torno a las lagunas, en donde hayan atractivos eh, naturales, construían eh, grandes eh, cadenas inmobiliarias para que la gente pues turista viniera a a desestresarse y en estos lugares, pues eh, dejan de ser propiedad de, de las comunidades mayas que, que cada vez están siendo desplazadas para construir grandes lugares como Cancún y como la mal llamada Riviera Maya, que de Maya no tiene nada, así como otros proyectos. El corredor transísmico que se quiere implementar es en el istmo de de Tehuantepec en Oaxaca y este y pues este ¿por qué se opone la gente, los pueblos de ahí? Porque va a venir a modificar toda una vida. Este todo esto que va a traer este corredor que nosotros aquí en México lo estamos viendo que va junto desde Morelos hasta la península, es un solo proyecto, ¿no? es un solo proyecto que se tiene trazado y entonces por eso hay varias movilizaciones desde, eh, pues se puede decir desde Morelos, este, pero es de México hacia el sur en relación a estos proyectos desde lo que es la termo desde este eh, morelos la el, el transísmico que es en el, en el istmo de tehuantepec y lo del tren maya ¿verdad? es este entonces lo que se alcanza a ver aquí este contado desde los mismos habitantes de, de del istmo es que es algo que va a venir a cambiar toda una vida de una comunidad de una región de un pueblo y, y este aparte de que van a ellos ven amenazadas sus formas de vida eh, como llevan de cultivar la tierra de vestir sus comidas sus fiestas este ellos dicen es que todo esto va a ir desapareciendo porque nos van a modificar nuestro modo de vida que ya tenemos por años. ¿verdad? Entonces, este, que di luego eh, dicen nuestros hijos, eh, ¿qué va a pasar? ¿verdad? ¿Qué va a pasar porque este pues los van a elevar, que ahí viene el desarrollo y que va a ser bueno para ellos y que va a traer beneficios, pero la gente que, que está más ligada a la tierra, al agua, a los bosques, eh, sí ven un peligro con este transsícnico, pues porque... Este no es nada más de que van a trazar una carretera o las vías del tren que dicen, no, es que las vamos a rectificar, se van a enderezar no es cierto, a la gente le platican este, lo bonito que viene y que va a traer y que, y, y, y que va a traer muchos beneficios y que va a traer empleo y que ahora sí ya van a poder comercializar sus productos y que y no es cierto, pues sabemos que detrás viene algo más fuerte que, que va a venir a acabar a nuestras comunidades, a las aguas, a los bosques, a la forma propia de, de, de tomar decisiones de las comunidades porque están dividiendo a las comunidades para implementar esto, este, este megaproyecto. Este proyecto afecta a más de 82 pueblos en los estados de Tlaxcala, pueblo de Morelos. Eh, todos los pueblos afectados son pueblos nahuas, indígenas, y bueno, la afectación eh, está pues dividida entre el gasoducto, los pueblos donde atraviesa el gasoducto, la termoeléctrica que se encuentra en Huesca, que es un pueblo muy chiquito, y el acueducto que es en Ayala, que son varios ejidos afectados y que eh, son pues todo el uso del, del agua. Para la, la producción agrícola. Eh, en realidad, bueno, son diferentes pueblos, son más de 82 pueblos y eh, varios pueblos que estamos afectados. Nos hemos organizado en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morenos, Puebla y Tlaxcala. Y, y bueno, eh, eh, en todos estos pueblos hemos estado luchando desde hace dos, ocho años pues para tener este proyecto. ¿no? Entre los pueblos está Zacatepec en Puebla está eh, Amilcingo en Morelos, Huesca en Morelos, Jantatelco en Morelos, y bueno, los diferentes pueblos en Ayala, que cabe decir que en Ayala es donde nació Emiliano Zapata, y pues son los pueblos también zapatistas, ¿no? Que est están siendo atentados del despojo de agua, de tierras, todos estos pueblos, 82 pueblos, pues en realidad también, pues nuestros abuelos son los zapatistas, y están atentando pues contra todo lo que se ganó en la revolución, ¿no? El agua y la tierra que pasó a manos de los campesinos ahora está siendo tentado otra vez la amenaza del despojo, pues otra vez, ¿no? Con por estas políticas secretivistas y pues por estos gobiernos neoliberales que eh, intentan pues hacer este despojo de agua y tierras. Las autoridades eh, tanto locales como, como nacionales eh, se han incomodado mucho, se han molestado mucho contra nosotros porque dicen que nosotros estamos perjudicando el proyecto del desarrollo, ellos, ellos dicen que nos están haciendo un favor, trayendo empleos, trayendo el, el desarrollo a una región abandonada a una región marginada y bueno en realidad lo que nosotros estamos viendo es que si realmente están trayendo un desarrollo, efectivamente sí, pero es un desarrollo de la delincuencia, es un desarrollo que se funda en la destrucción de nuestros pueblos, es el desarrollo de, de la destrucción de la, de la dignidad y de la cultura maya, porque en, en Cancún, como en la Riviera Maya, encontramos una violencia desatada de autoridades contra narcotraficantes y narcotraficantes entre sí y, y cada momento hay, hay muertos, hay asaltos, hay desapariciones, hay secuestros, hay trata de blancas, hay promoción a la prostitución, hay cocaína regándose por las calles y todo este tipo de cosas es lo que nosotros vemos que, que se desarrolla. Y ese tipo de desarrollo no lo queremos. Entonces, cuando hemos dicho esto y cuando nos hemos manifestado contra esta situación, pues las autoridades se han molestado y, y si bien es cierto que las amenazas que hemos sufrido ha venido de de los grupos delictivos de los narcotraficantes o de los cárteles del narcotráfico, pensamos también que que el el narcotráfico y este tipo de delincuencia son como una especie de brazo de los, de los gobiernos cuando no pueden ellos controlarnos porque legalmente nosotros les hemos estado ganando la partida con, con los amparos que, que ponemos con las diligencias que hacemos a través de los tratados internacionales ante la, las Naciones Unidas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros hemos hecho presión a través de nuestros comunicados, a través de nuestros pronunciamientos, a través de, de lo que declaramos en la prensa. Eh, todo esto les, les ha incomodado mucho. Entonces pensamos que hay una especie de alianza entre el mismo gobierno, los empresarios y los narcotraficantes y nos han amenazado de muerte. Y mientras haya oposición, pues aquí en México los grupos delictivos o el crimen organizado, como le nombramos, está, va de la mano de estos megaproyectos. Van protegiendo la implementación de estos megaproyectos y, y pues ellos tienen formas pues, de ir asustando a, a la gente para que pues no se metan ¿verdad? y con facilidad logren implementar estos megaproyectos y también de la mano pues va la policía, va la Guardia Nacional, que justamente donde están los conflictos, ahí hay policía, ahí hay militares, ahí hay guardia. ¿Por qué? Pues porque se considera que, que, que, que hay intereses más arriba de implementar estos megaproyectos y es la manera como, como van logrando pues este eh, ir dividiendo a las comunidades irlas confrontando y pues este la gente está resistiendo y sigue resistiendo y, y dicen que que pues van a seguir <ríe> eh, firmes en, en defender el territorio este, que ellos tienen porque lo tienen que heredar a los que vienen atrás. En estos ocho años, los pueblos que hemos decidido defender nuestro territorio, hemos tenido diferentes momentos de represión por medio del Estado, tanto gobierno federal como los gobiernos estatales. ¿no? En el Estado de Morelos ha habido desalojo de plantones con el uso de la fuerza pública, ha habido detenciones con tortura a Jaime Domínguez, ha habido amenazas sexuales y de violencia contra Teresa Castellanos y sus hijas, ha habido también violencia contra mí, amenazas contra mí. Eh, en Puebla el gasoducto, el gasoducto fue construido con el ejército custodiándolo, ha habido presos políticos en Puebla también y... Eh, y encarcelamiento en Puebla de diferentes compañeros. Recientemente Miguel López, en enero, eh, fue detenido en Zacatepec también por defender el territorio ante este proyecto. Y bueno, y pues también el asesinato ¿no? de nuestro compañero Samir Flores en Amilcingo eh, en el 20 de febrero de 2019, en donde fue asesinado en las puertas de su casa. Justamente cuando inició la segunda oleada de eh, intentar de este, del nuevo gobierno de Andrés Manuel, de implementar este proyecto. Entonces, pues ha habido mucha violencia, mucha violación de derechos y, e ilegalidad, ¿no? Eh, esto es lo que realmente ha sido la forma en que ya llevamos tres gobiernos federales. Empezó con un gobierno panista, con, que era Calderón. Después continuamos con un gobierno priista, que era Enrique Peña Nieto. Y ahora pues con un gobierno morenista de pseudo izquierda, que es Andrés Manuel, ¿no? Y lo que hay en común en los tres ha sido la violencia, ha sido la agresión, ha sido la ilegalidad y eh, la política neoliberal extractivista, ¿no? Esos son los impactos que hemos tenido en las comunidades. El progreso tiene que venir de la decisión de la gente. Es importante que se deje el espíritu de conquista, el espíritu de de invasión, eh, que nos dejen de tratar como niños. Desde hace 500 años nos, nos evitaron hablar, nos condenaron al silencio y nosotros queremos participar en la construcción del, del progreso, pero desde nuestra visión de, de progreso, que tiene que ver con, con la salud, que tiene que ver con el, el trabajo que nosotros decidimos, que, que tiene que ver con la alegría, con el descanso, con la comunitariedad, con el respeto hacia la, la naturaleza, con la convivencia con, con, con los árboles, con las plantas, pero también con las cosas que se producen en otros lugares y que nosotros creemos que nos sirve y, y usamos, como en este caso estamos usando una computadora, estamos usando la, la red nosotros no estamos divorciados de, de este tipo de cosas, pero queremos decidirlo nosotros, queremos platicarlo y queremos que sea un diálogo respetuoso, un intercambio, pero, pero que el pueblo vaya decidiéndolo y que los beneficios sean para el pueblo y no para los grandes empresarios que han venido a arrebatar lo que hay, para que ellos sean los únicos beneficiados de esto. Nada más que pues seguimos trabajando en la organización desde abajo. Vamos a tener una actividad ahora el 12 de octubre, eh, varios en varios eh, pueblos y comunidades, regiones, para este pues visibiliz visibilizar todo este estos problemas que, que mencionaba con anterioridad todo este despojo todo esta este, nuestros hermanos que han sido asesinados que encarcelados este, desaparecidos eh, desaparecidas entonces hay muchos este problemas que se están agudizando cada vez más y por eso este pues va a haber esta este actividad el 12 de octubre, lo han decidido algunas organizaciones, comunidades eh, que estarían participando para eh, pues que este gobierno escuche pues que, que no están de acuerdo con las formas que está llevando para despojar a nuestras comunidades, para imponerles eh, megaproyectos que lo que van a traer es destrucción y muerte a las comunidades. Entonces, este, eh, sabemos que los gobiernos son sordos y ciegos ante esto, pero... Este, también para manifestar que, que no estamos de acuerdo pues en, en lo que está haciendo y que se estén metiendo a, a despojar, ¿verdad? a contaminar, a, a acabar con la poquita vida que le queda a nuestras comunidades, ¿verdad? Y que y, y dejar claro que están resistiendo y van a seguir resistiendo las comunidades ante todo este atropello que que está trayendo el capitalismo a través de estos megaproyectos. ¿verdad? Nosotros no tenemos opción, vamos a seguir haciendo lo que hacemos porque nuestra vida depende de nuestra tierra, porque nuestra vida depende de, del trabajo que hacemos en nuestro territorio, porque nosotros necesitamos del agua, necesitamos de los árboles, necesitamos de las plantas medicinales. Necesitamos de, del maíz, necesitamos de, de la calabaza y todo lo que lo que cultivamos en la milpa lo necesitamos para vivir porque queremos vivir sanos, porque además no tenemos dinero para ir a los supermercados y porque además en los supermercados encontramos eh, un tipo de, de producto con transgénicos que no queremos consumir que nosotros mismos queremos producir nuestros, nuestros alimentos. Y esto es lo que no nos perdonan las empresas. A esto le llaman ellos integracionismo, que quieren integrar a los, a los indios para que los indios seamos civilizados, para que podamos consumir todo lo que, lo que nos ofrecen en los supermercados, que ya no sembremos nuestra tierra. Pero eso es lo que nosotros no queremos, y no queremos que lo hagan a través de un tren, no queremos que lo hagan a través de estos megaproyectos que, que destruyen la tierra. Hoy estamos viendo que con tanta fumigación que se hace de los agroquímicos, en la leche materna encontramos glifosato, en la tortilla hay glifosato, en el semen hay glifosato, todos estos estudios los hemos presentado, sin embargo el gobierno no ha hecho lo que le corresponde para evitar todo este daño de contaminación, porque creemos que tiene compromisos muy serios con, con las empresas que son las que vienen a ocupar y a invadir nuestro territorio. No podemos luchar solos porque este proyecto afecta a mucha gente, muchos pueblos, pero en realidad no es este proyecto, es una política neoliberal, su activista que está declarada hacia los pueblos y que entendemos nosotros que no podemos solos. Por eso, por ejemplo, somos parte del Congreso Nacional Indígena, del SIG, eh, porque vemos importante el espacio de articulación, de un, un espacio de, de los pueblos donde podamos eh, generar estrategias conjuntas, de defensa del territorio, de lucha política, ¿no? de, de que se escuche nuestra voz en un país donde el racismo y la discriminación es muy fuerte, ¿no? donde los indígenas solo existen solo para hablar de, de la bonita cultura en el pasado, de hablar de las bonitas artesanías, de una visión folclórica eh, chafa, colonialista, pero los indígenas no existen para ser considerados en la toma de decisiones, ¿no? los indígenas no existen para ser respetados sus derechos. Entonces en este sentido el Congreso Nacional Indígena es muy importante para nosotros y, eh, y por supuesto pues eh, eh, el, el estar eh, de la mano pues, con todos los pueblos indígenas y con los eh, pueblos zapatistas también del ejército zapatista de liberación nacional también es una parte muy importante porque ellos han mostrado el camino hacia la autonomía, ¿no? Y creemos justamente que, que los pueblos se tienen que ir hacia allá, ¿no? Es un, es un horizonte importante. Es todo, compañeros.